En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y este Dios Padre, Hijo y Espíritu, la Santísima Trinidad, eh, que miran desde el cielo, como esa meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y viendo la humanidad, la necesidad tan urgente, ...tantas situaciones durísimas, dolorosas... Eh, ...Dios decide... ...bajar a la tierra... ...Dios decide encarnarse... ...enviar a su propio Hijo... ...y eso no es solo ...lo que pasó... ...y no es solo que lo vamos a, a renovar ahora en Navidad... ...en cada Eucaristía es Navidad... ...cada Eucaristía viene... ...por su espíritu... ...y obra el milagro tan grande de transformar... ...el, el pan y el vino... ...en el, su cuerpo y su sangre... ...transformar tu vida en la mía en una morada, como la de María, en morada de Dios. Y la palabra se hizo carne. Vamos a pedirle al Señor este milagro y pedímosle su misericordia, porque los limpios de corazón ven a Dios y puedan acogerlo con un corazón humilde. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,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 Oremos. Oh Dios, que al ver al hombre caído en la muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Unigénito. Concede a quienes confiesan con humilde devoción su encarnación, que merezcan gozar eternamente de la compañía de su Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo detestado a Samuel, lo subió consigo, junto con un novillo de tres años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del señor Asilo y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Eli, ella le dijo, «Perdón por tu vida, mi Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré este niño, y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor» quede pues cedido al Señor de por vida. Y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. Te mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi, mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón, corazón se, se regocija, regocija en el, el Señor, Señor, mi Salvador. Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón, corazón se regocija, regocija en el, el Señor, Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes, ...y que herede un trono de gloria. Mi corazón se, se regocija, regocija en el, en el Señor, Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo.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 precioso, el Magnificat, eh, que San Lucas pone en boca de María y que seguramente era también una eh, recopilación, una síntesis teológica preciosa de la primera comunidad cristiana, donde María, modelo también de la Iglesia, nos invita hoy a cantar. Esta es la oración de la Iglesia, es una síntesis preciosa de nuestra fe, de nuestro credo, de esa fe que es una fe viva, y que nos hace salir de nosotros mismos y construir el reino. Hemos visto también el paralelo, ¿no? en la primera lectura del libro de Samuel, a Ana, que también le pedía a Dios con ahínco, ¿no? un hijo, y Dios se lo concedió, y ya, una vez ya el niño pues, eh, eh, fue destetado, ella subió a, a dar gracias a Dios, a hacer un sacrificio y a entregar al niño. Este gesto a mí me da tanto porque es lo mismo que hizo María, María también recibió ese don de Dios y María lo ofreció, porque aún siendo su hijo, sabe que no es suyo, que es de todos y que es pertenencia de todos. Todo lo que Dios nos regala es en administración, no somos propietarios y Dios quiere que nosotros podamos compartir. El milagro de la Navidad se hace cuando compartimos, cuando partimos y compartimos la vida. Y entonces, eh, en este encuentro de Isabel, que veíamos ayer, ¿no? con, eh, con María, ¿no? María que le sale al encuentro, va a visitarla, ella que estaba pues ya mayor y embarazada, y entonces ese abrazo que es fecundo, eh, nosotros tenemos que acercarnos a nuestros hermanos y provocar ese abrazo. Isabel canta de júbilo y bendice a María. Y ahora María desborda de gozo y canta a Dios. Entonces, el resumen de este cántico que para nosotros es un modelo de oración. De hecho, toda la iglesia lo rezamos todos los días por la tarde en las vísperas. En ¿no? la oración de vísperas está este himno del Magnificat. Y entonces empieza diciendo que su alma proclama la grandeza del Señor. Yo me acuerdo, yo estuve unos años estudiando ya hace mucho en Alemania que allí prácticamente el 50% es luterano y el 50% es católico. ¿no? Y entonces, muchos, pues, dialogando con muchos que yo conocía, luteranos, ¿no? protestantes, eh, hablábamos de María, ¿no? y yo siempre me venía esta imagen, y ellos decían, pues tienes toda la razón, ¿no? María no opaca al Señor, María ensalza a Dios. Es como ese buen cuadro que un buen marco puede resaltar o puede opacar el, el cuadro, ¿no? María es ese marco, que con humildad resalta el cuadro, a Jesús. ¿no? Por eso dice, mi alma proclama, engrandece a Dios, ¿no? lo, lo dinamiza. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Y por qué? Ahí tendríamos la, las razones de la alegría auténtica de la iglesia, tuya y mía. Primero, en Dios que es Salvador. Segundo, porque ha mirado mi pequeñez. María dice, me ha mirado, se ha fijado en mí. Él que es todopoderoso. Y en tercero es porque esas obras que hace en mí llegan a generaciones. Tu vida tiene una gran trascendencia. Nuestra vida trasciende. Y por eso, aunque estuviera una persona enferma en, en, en el lecho, ¿no? en la cama, no pudiera casi moverse, desde tu unión con Dios, tu vida es fecundísima. Y entonces María canta, desde ahora... Me felicitarán todas las generaciones. Y, esa, y en esas generaciones, en esa oración de María, entramos tú y yo. Tú y yo somos esas generaciones que felicitamos a María. Y eso es palabra de Dios en boca de María. ¿no? ¿Por qué? Porque su nombre es santo. Y esa misericordia va llegando de generación en generación. Dios nos olvida de nuestro pueblo. Dios nos olvida en estas situaciones que estamos viviendo. Y esa misericordia... Es, Dios es fiel, pasa como una antorcha de generación en generación. Esa fe de María es la fe que tú y yo tenemos. Porque María creyó y María proclamó su fe, esa antorcha fue prendiendo otros corazones y fue, ese fuego fue pasando de generación en generación hasta nosotros. La fe, mucha o poca que tú tienes, la debes a María. Esa fe que se propagó luego en la primera comunidad cristiana y se propagó por todo el mundo y llegó hasta ti también. ¿Y qué es la Navidad? Es despertar, dar a luz esa fe en nuestros hermanos. Transmite esa fe, que tu vida sea magnífica. Si tuviéramos fe viva, nuestra vida sería este canto de alabanza. Y María, en este cántico, que alaba a Dios y alaba eh, el fijarse en nuestra pequeñez y actuar a través de nosotros también eh, hace un, un gesto muy revolucionario. María dice que esa, esas obras de Dios es cambiar el orden injusto que vivimos. O sea, Dios quiere justicia y dice que dispersa a los soberbios de corazón, que derriba del trono a los poderosos, a los poderosos que son corruptos y que se aprovechan de los pobres, que enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. O sea, no vivirás la Navidad si no entras desde la humildad, desde la justicia y el compartir. O sea, esto porque la injusticia clama al cielo. Y María, por eso, eh, toma esta antorcha y dice, ahora pasa, te la paso a ti. Que tu vida sea un canto de verdad, de buena noticia, porque se comparte la vida. Y porque, como en la primera comunidad cristiana, nadie... Tiene que pasar necesidad. Vamos a pedirle a María que de verdad eh, grave a fuego este canto en nuestro corazón, que como cristianos demos un testimonio de que Dios hace obras grandes, pero los quiere hacer a través de nuestra vida. O sea, no pidamos a Dios el milagro desde el cielo, porque no lo va a ser. Dios va a ser el milagro en ti. Como hizo María, desde tu seno, desde tu mente, desde tu interior, van a ser la luz van a ser la vida, el amor que necesita tu hermano, que necesita nuestro mundo. Por eso no esperemos que venga de arriba la solución, ¿no? ni de los políticos, ni de aquí ni de allá, sino que nosotros empecemos a compartir, a tener iniciativas. Yo hace poquito hablaba con unos vecinos, conocidos nuestros, y fue iniciativa de ellos decir, no tenemos dinero, pero tenemos dones, tenemos talentos, tenemos víveres, porque no compartimos, intercambiamos, para que no pasemos necesidad, entonces pongamos al servicio lo que tenemos, lo mucho o poco, y veremos que mucha gente va a alabar a Dios gracias a nuestro sí, así sea. serás padre que todo bien nos das de ti hemos recibido Oremos para que este sacrificio, esta ofrenda mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Confiados en tu, en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestras ofrendas para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. ...el Señor esté con ustedes... ...levantemos el corazón... ...demos gracias al Señor nuestro Dios... ...en verdad es justo y necesario... ...darte gracias Señor Padre Santo... ...Dios Todopoderoso y Eterno... ...y alabarte, bendecirte y glorificarte... ...por el misterio de la Virgen Madre... ...porque si del antiguo adversario nos vino la ruina... ...en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y han brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva, y así, donde había abundado el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo Señor nuestro».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 Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Vamos a continuar este diálogo muy cercano, muy amoroso, con Dios que nos habita, con el Hijo, con Jesús aquí presente, con María que nos acompaña y nos enseña a hacer este canto de alabanza. Así pues, querido Padre, al celebrar ahora el memorial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 ...y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo... ...lleva a su perfección por la caridad. Te pedimos por nuestras intenciones particulares en esta Eucaristía... ...tu Padre conoces, nuestro corazón, lo que necesitamos. Acuérdate también de nuestros hermanos... ...que durmieron en la esperanza de la resurrección... ...y de todos los que han muerto en tu misericordia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 a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ah. Y ese gozo de María, que fue toda su vida, también fue transmitida a Jesús, ¿no? Y Jesús toda su vida fue una acción de gracias al Padre. Gracias, Padre, porque esto lo ha revelado a los sencillos, a los pequeños. Gracias, Padre. ¿no? Se dice que Jesús se llenó del Espíritu, dice San Lucas. Vamos a pedir al Señor que de verdad vivamos ya siempre en ese nivel, de recibirlo todo, de vivir bajo la mirada de Dios como María y de dejar que Dios actúe a través de nosotros en la historia, que revolucione y transforme el mal en bien. Por eso nos atrevemos a decir...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 Señor, nuestra alma proclama tu grandeza, nos unimos a María en este canto y deseamos que sean cada vez más las voces, los corazones que te alaben, te bendigan, que proclamen tu grandeza, Señor. Esas obras que tú haces a través de nuestra pobreza, fijándote en nuestra pequeñez, tú que eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,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 Te alabamos Señor por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad, tú eres solo mi Dios, mi confianza en ti está. Oremos. Que nos fortalezca, Padre, la recepción de tu sacramento para que cuando llegue el Salvador merezcamos salir a su encuentro con buenas obras y recibir el premio de la dicha prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.